Horóscopo de Sagitario para hoy, 21 de marzo de 2018. Hoy deberías esperar bastante tensión. De repente te darás cuenta que no has progresado todo lo que hubieras deseado en el trabajo, o que algo que has terminado recientemente no ha producido el impacto que esperabas. Y, eres el tipo de persona que se molesta con este tipo de situaciones. Por lo tanto, busca un estado mental tranquilo para que esto no te moleste.